Y vamos a avanzar con más noticias militares. Muchísima atención, porque en las últimas horas el medio TAS está dando a conocer nueva información sobre lo que es la actualización del bombardero Tu-160M, que ahora permitiría usar más avanzadas según el comunicado que ha entregado la empresa Rostec. El contexto de la información dice que la actualización del bombardero estratégico portamisiles el 260 ahora con los cambios va a permitir transportar nuevas más incluido el armamento avanzado, dijo el viernes la corporación estatal rusa Rostek, luego de un viaje de su director general, Sergei Chemesov, a la planta de aviación en Gorbunov, en Kazán. Según el comunicado, la compañía produce bombarderos portamisiles estratégicos 260M mejorados. La decisión de reanudar su producción fue tomada por el presidente de Rusia. Los aviones mejorados han ampliado las capacidades de combate y un potencial considerable. Un mayor desarrollo de la plataforma le permitiría usar nuevos tipos de incluidas armas avanzadas, dijo la compañía en un comunicado. El funcionario Chemesov dijo en esta declaración que la planta está aumentando la producción de estos aviones. La empresa está aumentando la producción de los famosos cindes blancos, que son la pieza insignia de la aviación estratégica rusa. Máquinas únicas, bellas por fuera y formidables en cuanto a sus capacidades, dijo el jefe de Rostec en el comunicado, que también dijo que la compañía está aumentando la producción del avión civil Tu-214 por una suma de 10 por año. El programa para para reanudar la producción de aviones Tu-160 actualizados, del que estamos hablando Tu-160M, se puso en marcha como parte del programa y en virtud de un contrato entre el Ministerio de Industria y Comercio y la Oficina del Diseño Tupolep. La documentación se ha digitalizado en poco tiempo y se ha restaurado la tecnología al vacío para piezas de titanio y la producción se ha reanudado con la construcción de la estructura civil del avión y se ha establecido la cooperación entre empresas avanzadas en las áreas de producción de acero, aviación y construcción construcción de maquinaria, la mayoría de los cuales son parte de la corporación Rostec. El Tu-160 es el avión supersónico más grande, poderoso en la historia de la aviación militar con geometría de ala variable. Anteriormente, el medio TAS había informado que un segundo bombardero estratégico recién construido había sido enviado a una estación de prueba de vuelo y ahora se construye el tercer avión de este tipo para la Federación Rusa.